Vamos a ver qué nos trae, qué nos tiene Yerjan la Antigua en su espacio para él desahogarse. Bien. Gracias Carolina, Fulvio, a todo el equipo. Eh, yo no tengo un tema tan, tan relajante, tan como el de Fulvio, el de, eh, pero naturalmente tengo que tratarlo. Y es con relación a la Junta Central Electoral. En octubre del de año 2000 19 el año pasado, yo hablaba del de resultado de las primarias eh, tanto del PRM como la del PLD y decía que la aplicación del voto automatizado había sido, eh, si se quiere un referente para la República Dominicana y el cual pudiera convertirse en un referente para América Latina y el mundo y antes de entrar en detalle, yo quiero hacer la diferencia de lo que tiene que ver con voto automatizado y voto electrónico que todavía se está manejando ese concepto erróneo el voto automatizado es aquel en el que se realiza en una máquina que no está en ese momento conectada a internet sino que lo que hace es que automatiza el proceso que hace el conteo hace el cotejo de, de hace la contabilidad eh, cómo se llama en, en eh, para la cuestión del censo eh, ese proceso. Pero bien, para que la gente lo entienda, hace el conteo de manera automática. Ese, ese voto no es electrónico, porque el voto electrónico es el que usted hace desde una cabina que está remota al centro. Y lo hace de manera directa y su voto inmediatamente va desde que usted vota a un centro. Entonces, ahí sí se convierte en electrónico. Hay una diferencia y por eso yo quería aclararlo. ¿Cuándo, ¿Cuándo se convierte en electrónico este voto? Al momento de que se va a enviar los datos a, a, a la Junta Central Electoral desde los colegios electorales. O sea que hay una diferencia entre el voto automatizado y el voto electrónico. ¿Qué es importante y destacar de la Junta Central Electoral? Señores, el software que se está utilizando, que se utilizó en la primaria, que se va a utilizar en febrero y el que se va a utilizar en mayo posiblemente, es un software creado por ingenieros dominicanos o sea, es un software creado en República Dominicana. Y usted dirá, ah, pero lo hicieron dominicanos, no es confiable. Vamos a ver eh, qué tan confiable es porque está Microsoft aquí certificando ese software. Estamos hablando de Microsoft. No estamos hablando de, de, de, de un colmado, no estamos hablando de, de, de una compañía dominicana. Estamos hablando de Microsoft que está aquí y es, y es la institución que va a certificar ese software que se está utilizando en la Junta Central Electoral y de manera que yo quiero felicitar a los técnicos de la Junta Central Electoral porque, señores, nosotros, nosotros eh, eh, como país podemos convertirnos en un referente para América Latina e incluso para el mundo. Pero vamos a pasar a, a, a otro tema, a, a, a otro espacio de, de este tema y es los resultados de la primaria del año 2019 en el caso del PLD. Porque en el PRM no hubo problema. Usaron el mismo sistema, pero en el PRM no hubo problema. Lo hubo en el PLD, pero no en todos lo, lo, los casos, sino en un solo caso, que fue el caso de Leonel Fernández. ¿Y por qué yo le decía a ustedes de ahorita de que había que analizar un escrito que hizo Leonel Fernández en el listín diario? ¿verdad? Que él, él lo tituló La Posperdad o La Política en los Tiempos de la Posperdad. Vamos a ver si me colocan, por ejemplo, alguno de, de, de esos párrafos. Yo lo voy a leer para que entendamos lo que Lionel había escrito meses antes y lo que él hizo después. ¿Qué dice ahí? El empleo de la posverdad como técnica de comunicación había, por primera vez en la historia, ¿verdad? la utilización de un mecanismo, ojo con esto, que tenía como objetivo subordinar la verdad al interés de un proyecto político que se estaba fomentando. Si ustedes leen eso y búsquenle la fecha de la publicación que fue meses antes de las elecciones eh, primarias, se van a dar cuenta que esto es justamente todo lo que Leonel hizo. Vamos con, la, con el próximo párrafo para que... Dice, podría considerarse que, la, que con la aplicación de esa técnica no se está haciendo nada nuevo. Al fin y al cabo, podría argumentarse que eso es precisamente, o que eso precisamente ha consistido la mentira y la propaganda, en desinformar y manipular como forma de distorsión de la realidad. Oigan esto, eso fue Lionel Fernández que lo escribió. El, el otro párrafo dice, la diferencia entre los que no creen que la verdad absoluta y la objetiva plena existan, y los que hacen referencia al fenómeno de la posverdad, radica en que para estos últimos, lo que se trata no es de si sí la verdad puede o no ser conocida, sino de cómo poder subvertirla o modificarla a los fines de poner al servicio de un proyecto de dominación política. Si usted no se desayunó, no me va a entender, porque estamos hablando, usted tiene que leer entre líneas lo que Leonel escribió en ese, en, en ese artículo. Dice, mientras la mentira engaña el otro, la propaganda manipula y distorsiona. El periodismo de opinión orienta en una determinada dirección, la publicidad intenta convencer a los consumidores de la bondad de sus productos, la posverdad por su parte altera la realidad, crea una realidad nueva, una realidad no real, inexistente, ficticia, con el objetivo de hacer predominar unos determinados valores o criterios que permitan subordinar la realidad a las emociones, y por vía de consecuencia, arrastrar a determinados sectores de la población en forma irreflexiva hacia una determinadas acciones políticas. Y por último, dice, en la era política de la posverdad, que es el título que él le da a ese artículo, le invito a que lo busquen en el listín diario, dice, las personas son inducidas a creer en algo que no es real a partir de la presentación de lo que se ha denominado como datos alternativos, generando nuevos conceptos y valores, que sirven de referencia para la creación de percepciones, actitudes y comportamientos. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el, el concepto que se puso de moda cuando Leonel hizo la, la, la denuncia? ¿Adivinen cuál fue? El algoritmo. Leonel utilizó eso que él está diciendo, en ese artículo justamente lo aplicó en, en su denuncia contra la Junta Central Electoral. Y yo le invito, porque no tengo el tiempo de analizarlo de manera completa, a que usted lo busque. Lea lo completo ese artículo y luego entonces... Vaya atrás y vea todo lo que Leonel hizo. Él aplicó justamente lo que él decía que había que hacer para distorsionar la verdad, la ma manipular la realidad de las cosas, para hacer creer lo que no es. Ahora bien, la auditoría que se está realizando al voto automatizado en la República Dominicana, la está haciendo una eh, eh, firma auditora española, porque trajeron varias y, y, y fue un lío. Bueno, pues Alhambra. O sea, no cumplieron con, con, con la... como se, debía de hacer. Según ellos. Pero no solamente eso. Después de que se haga esa auditoría, que se está haciendo ahora para ver lo que pasó, entonces el Instituto Federal Electoral, el IFE, es, va a realizar, que creo que inicia esta semana, un, hoy, hoy, una hoy. auditoría hoy para ver lo, los equipos y los software que se van a instalar para febrero. Pero no solamente eso. También Microsoft va a, a acreditar el tesóforo y vamos a ver lo que digan estas instituciones, ¿verdad? Que son de, de mucha creencia. Pero no solamente eso. La conferencia del episcopado también ya le dio su voto de confianza, de, de confianza a la Junta Central Electoral. Pero yo no me quedo ahí. La misión avanzada, ¿verdad? De la Unión Interamericana de Organismos eh, Electorales, Unior, también dijo, ¿qué dijo? Bueno. Que este eh, modelo de automatización puede ser un referente para América Latina y para el mundo. Con lo cual, yo me sumo. Ahí está lo de los obispos. Fíjense que lo que yo estoy diciendo lo puedo probar. Porque es que eso, eso es información pública. Eh, y vamos a ver lo que dicen ahí los... uniores. Eh, uniores, miren ahí. Implementación, que ese era el título que yo tenía, no lo había leído, lo, lo leí hoy. O sea, que yo no lo tomé de ellos. Unión implementación del voto automatizado podría ser un referente para diversos países y yo estoy de acuerdo con ello. Pero no, pero no lo dejemos ahí, mírenlo ahí. Eh, dice Unión que el voto automatizado es la solución real para el problema logístico del conteo y tienen razón desde mi punto de vista. Por último, el ingeniero José Delio Ares, quien es el asesor informático del PRM en cuestiones electorales él emitió unas declaraciones con relación al voto automatizado y al trabajo de la Junta Central Electoral. Lo tenemos, muchachos. Si está ahí, vamos a escucharlo para que veamos por dónde va la cosa. La primera ventaja es que la Junta lo hizo y lo que vimos el 6 de octubre a mí me gustó. Y le voy a decir en qué me gustó. Sí. Me gustó el resultado, como dieron los resultados. Sí. Todo el país lo vio, todo el país estuvo atento. Y vieron los resultados rápidos sí. de una vez. Entonces, señores, es que no hay que ser un científico, es que no hay que ser un erudito, un erudito en la materia para usted saber que no hay forma de usted justificar un supuesto fraude que ahora va a resultar que no. Claro, como dice él, que es un perito especialista en informática, dice él. Que naturalmente va a haber fallas, que esa auditoría va a, re, va a reflejar fallas. Lo que hay que analizar es si esas fallas dan al traste con un fraude electoral. Y yo le puedo asegurar, me la voy a jugar aquí. Fíjense que yo no estoy ahí en esa auditoría, pero me la voy a jugar. Que las fallas que van a encontrar no son relativas a un fraude electoral, sino a posibles debilidades que se pueden mejorar para un proceso futuro, porque esto fue un plan piloto. Ahora bien. Repito, la Junta Central Electoral, oigan que lo estoy diciendo hoy 20 de enero de 2020, la Junta Central Electoral de la República Dominicana con este sistema podría o puede convertirse en un referente electoral para los países de América Latina e incluso para el mundo, porque ese sistema funciona, desde mi punto de vista, a la perfección. Tendrá la oportunidad de probarlo, vamos claro, a ver en las no, elecciones. Ya es pr pronto. Los es? ojos están sobre ella. Pronto hay sí. una cantidad importante de países que han desestimado el uso de este recurso tecnológico por las implicaciones que tiene. por eso nosotros vamos a un referente <ríe> vamos, muchísimas gracias Yerian por venir aquí a aprender a cómo se hacen elecciones ah, si aprender a hacer fraude bueno, sí. bueno. muchísimas gracias Jan la Lantigua por tu tema y la gente pues ya escuchó tu parecer en relación a estos temas electorales y contactamos con Whatsapp